Ha sido devoción desde que era muy pequeña. Siempre he querido ser peluquera y la verdad es que desde muy pequeñita me he dedicado a peinar y luego ya pues emprendí los, los estudios y siempre con la intención de ser peluquera. No me ha gustado nunca otra cosa. Pues en estos momentos estamos intentando salvar una pandemia. Estamos en Alza otra vez. Gracias a Dios el salón tiene mucho trabajo estamos muy bien consideradas en la zona donde estamos y pienso que poco a poco volveremos a ir subiendo nuestros trabajos y, y nuestras clientas. Yo empecé en un salón muy chiquitito, que no tenía apenas 50 metros cuadrados, y TAE empezó conmigo casi por casualidad. Entró en mi salón una comercial impresionante, que a día de hoy sigo con ella, y me ha aportado estabilidad, crecimiento y mucho compromiso. Para mí TAE es algo más que una marca comercial, TAE es parte de mi vida. Llevo con ellos 21 años, para mí es, es parte de mi familia, me ha aportado mucha estabilidad, mucho crecimiento, mucha formación, muchos compañeros que a día de hoy son amigos y, y y ya te digo, seguridad, sobre todo seguridad porque no te sueltan nunca de la mano. Se preocupan tanto a nivel personal como a nivel laboral de todos y cada uno de sus clientes. Nuestro salón se dedica tanto a la peluquería como a la estética. Eh, los servicios más demandados, lógicamente, son eh, los cortes, los colores. Ahora estamos mucho en auge con balayas, todo tipo de mechas, alisados... Y en la parte de estética, sobre todo lo que hacemos, eh, trabajamos las uñas, tanto esmaltados permanentes, como uñas de porcelana, uñas de gel, etcétera. El valor añadido que, que damos o intentamos dar es la familiaridad, el trato tú a tú, el compromiso con cada cliente, el saber escuchar, sobre todo el saber escuchar y más en los tiempos que estamos, que es súper difícil comprender a la gente después de una pandemia, después de lo que estamos pasando, eh, la labor que hacemos psicológica es tan importante como la de arreglar a la gente. Lo que intentamos es pues, llegar a más gente, que nuestras, que nuestras clientas estén muy contentas, que ellas hablen de nosotras, porque al final el tú a tú es lo que, más, lo que más hace. Ahora las redes sociales son el boom, todos son redes sociales. Pero al final una persona que te diga o que comparta contigo pues yo voy a este salón porque me gusta cómo me tratan o ¿no? siempre aciertan en lo, que, en lo que quiero. Que una persona se decante por ti y esté contigo siempre, es mucho más importante. La verdad es que todos los productos de TAE tienen muy buena aceptación. Tanto la línea de estética como la línea de peluquería. Sí que es cierto que al ser fabricantes, cada temporada sacan productos nuevos, siempre están innovando, siempre están intentando buscar el último producto de moda o el último producto que sale al mercado. Entonces, pues depende de qué época del año, depende de, qué, de cada cliente la necesidad que tenga, tenemos un sinfín de, de carta y un abanico de posibilidades tremenda. Entonces, siempre hay un producto adecuado para cada cliente.